Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, les había prometido que iba a hacer el review de los bots Live de Samsung. Ya llevo más de un mes usándolos. Han sido mis audífonos, son mis audífonos eh, permanentes ahora, son los que uso todos los días. Entonces, vamos a verlos. Vienen en esta caja, los iBots Live. La caja es muy sencilla, simplemente aquí vienen unas instrucciones pues que no, no necesita uno. Aquí vienen simplemente un cable. Viene este cable. Cable USB, que no, pues, no ha abierto porque ya tengo otros por ahí. Y aquí, y aparte de eso, pues trae como una almohadillita eh, que uno pone de acuerdo al tamaño de, de su oído. Ahí está la almohadillita. Pero creo que se perdió la otra. Bueno, no sé. Entonces eh, es, es todo el unboxing, es muy sencillo, no, no trae mayor cosa. Pero bueno, vamos a los audífonos. Lo primero me encantan porque son Bluetooth LE, que es Bluetooth BLE, que es Bluetooth Low Energy. La caja es muy pequeña. o sea eh, Tengo aquí para comparar. Por ejemplo, el pinchito con el que uno remueve la zincar de los celulares. Mírelo. Entonces, eh, es muy fácil de transportar. No pesa nada. Y se carga por aquí. Aquí tiene su conector USB-C, como casi todo ahora. No sé si lo alcanzan a ver bien. Ahí tiene su conector USB-C. Y eh, aquí cuando está en verde y uno los usa, dan hasta 5 o 6 horas los he usado 5 o seis horas, funcionan muy bien, y entonces esta cajita, aparte de ser para transportarlos, es el cargador, entonces, si, si vieron que se apagó aquí la lucecita, entonces cuando se descarga uno aquí, simplemente los mete 5 o diez minuticos, y ya tiene como una hora más de, de audio, con el bluetooth al celular, al computador, bueno, donde uno los quiera conectar, funcionan muy bien, el audio es muy bueno, o sea, es AKG. no sé si se ve, si alcancé a enfocar aquí, ahí tal vez, bueno, son AKG, entonces el, el audio, o sea la calidad del audio es muy buena, entonces eh, comparándolo por ejemplo con los, eh, los Airpods de, de Apple o los Bose, de, los, eh, no me acuerdo cómo se llaman los Bose inalámbricos, pues son mucho más económicos y pues con una calidad de sonido muy parecida. De hecho, yo para escuchar música utilizo eh, Tidal Hi-Fi y suena excelente O sea, para que el sonido es muy bueno. O sea, para hacer Bluetooth, para hacer de este tamaño, pues el sonido es muy bueno. Les dicen los frijolitos. Entonces, eh, el sonido es muy bueno. Me ha encantado que no tengo que, que la maraña esa de cables que se hacía con los otros audífonos. Aquí no se hace esa maraña de cables. Entonces, está muy bien el cargador, tener un cargador así como esto que uno lleva para todo lado, o sea, es muy pequeño, o sea, es muy fácil de transportar, que no me ha gustado que cuando los compré decía que tenía cancelación de sonido externo, realmente cancelación de sonido externo, no, no nunca la he sentido, a ver si algunos sonidos los filtra, por ejemplo cuando uno va en el carro con las ventanas abiertas que se suena el viento ese sonido si sí, no pasa por ejemplo la turbina de un avión la turbina de un avión que, que, que suena bastante fuerte si sí, se escucha muy atenuado ese tipo de sonido pero realmente el que cancele el audio no en ese pedazo sino sí, no pero bueno eh, son eh, aproximadamente unos 70 dólares menos que los airpods o los Bose, los Bose son un poco más caros yo compré estos aquí en Samsung Colombia y estaban regalando este cargador inalámbrico portátil no sé si eh, lo seguirán regalando pero este lo compré aquí en Samsung Colombia y me regalaron esta que tiene su conector USB y pues uno los puede cargar a, de, con carga inalámbrica bueno, colocarlos sí es un poquito difícil al principio sobre todo porque... Bueno, les mostré que tiene los cauchitos estos que uno tiene que colocar para, de acuerdo al tamaño del odio pero ya después como al mes ya uno se acostumbra y ya les coge como la, de hecho hay tutoriales en YouTube de cómo ponérselos, pero ya uno como que les coge el tiro y ya son muy cómodos, al principio me molestan algo, pero ya son súper cómodos, de hecho hasta duermo con ellos y ni se sienten, entonces no tengo el cable ese, no... andan muy bien. Y el sonido es muy bueno tiene los micrófonos el sonido de los micrófonos es buenísimo de hecho cuando lo utilizo en llamadas por skype por telegram eh, por cualquier servicio de llamadas él se, tiene cuatro micrófonos son para, para cancelar el sonido externo supuestamente y bueno el sonido de las llamadas es excelente de hecho llamadas de voz el magic jack el, que utilizo para llamadas internacionales, el Telegram que lo utilizo para llamadas, eh, el Skype se oye muy bien, o sea, los micrófonos son muy buenos, son muy cómodos y bueno, de mi lado totalmente recomendados porque sonido muy bueno y el precio es bueno, eh, vale en Amazon están en $170 dólares más el envío, aquí creo que me costaron $650 mil pesos, algo así, la tienda de samsung colombia pero pues regalaron el el cargado rápido y pues son 70 80 dólares más baratos que los eh, son 80 dólares más baratos que que los Airpods de Apple y como $100 dólares más baratos que los Bose, eso sí pueden ver reviews en YouTube, los mejores de los tres eh, que están ahorita en el mercado son los Bose, si tienen la cancelación de sonido, eh, bueno, todo. Es a mí me parecen estos muy confortables. Yo los uso para montar bicicleta, para correr, para caminar, hasta para dormir. Y desde que queden ahí bien puestos uno ni los siente. Son súper cómodos. Entonces, de pronto ahí sí le ganamos a los de a los, eh, a los de Apple, que son un poquito más incómodos. Los de Bose, los de Bose, o Bose como les dicen, eh, dicen que también son muy cómodos. Nunca los he probado, pero pues yo estoy feliz con estos. Y bueno, son 70 o 100 dólares menos por una calidad... Eh, muy bueno o sea, el sonido es muy buenísimo o sea, es, es sonido de alta definición o sea, que sorprendido no pensé que fueran a sonar tan bien la verdad y el micrófono también es buenísimo de hecho estamos ahorita escuchando por el micrófono de ellos entonces eh, recomendados 100% los Buds live de Samsung a mí me han encantado son mis audífonos ahora del día a día son los que uso para todo siempre los llevo los he usado ya en un vuelo Perfecto, las cuatro horas eh, conectados al celular, viendo documentales, viendo películas, funcionan muy bien. Entonces, es súper recomendados los bots Live de Samsung. Súper portables, súper acómodos, eh, andan muy bien, suenan muy bien. Micrófono 1A. Entonces, y son más baratos que los de Apple y eh, que los de Bose entonces eh, eso está muy bien, tienen sonido estéreo, hay ah, una cosa buenísima que se me había olvidado decirles, uno pulsando acá puede adelantar la canción, puede o sea, con uno adelanta uno la canción, con dos, eh, bueno ustedes pueden programar las funciones, lo detecta de uno, o sea, si están con un celular Samsung apenas uno se los pone y tiene el Bluetooth prendido de una los detecta, o sea, no hay que ir emparejar y todo, no, nada, de una los detecta entonces es súper breve la, la conexión entonces, si los quieren yo los recomiendo a mí me gustaron, muy buena opción y, y los consiguen en la tienda de Samsung Colombia, Esto, aquí no está patrocinado, yo los compré eh, entonces eh, si están buscando audífonos y quieren Bluetooth, estás en la opción. Es muy bueno. Ah, no se arrepentirán de estos. Apenas uno inicia los audífonos, se inicia el Galaxy Wearable. Este es el software que permite configurar los audífonos. Aquí está el Active Noise Cancelling. Que como les decía, realmente yo no lo he notado. No, no me parece A decirlo. Es el único punto negativo que les he encontrado. Y bueno, acá uno puede ecualizar eh, el sonido como prefiera uno escucharlo. Entonces, eh, yo siempre prefiero tenerlo ahí en Clear. Aquí para adelantar, atrasar la canción o lo que uno quiera hacer al tocar el, los audífonos, puede ser el derecho o el izquierdo, eso está buenísimo. Y bueno, eh, hay una, una función genial. Obviamente tiene que estar dentro del rango de Bluetooth, Bluetooth. Normalmente para que sepan, da máximo 12 metros en condiciones óptimas. Si ustedes pierden el audífono dentro del rango menor a esos 12 metros, entonces tiene este que es Find My Air Boots y ustedes eh, le dan Start y comienza a pitar el audífono y encuentra el audífono que se perdió. Entonces es muy bueno. Ojo, pero tiene que estar cerca al, tiene que estar cerca al, al dispositivo, ¿no? Eh, bueno. Aquí hay más cosas para configurar, pero lo, lo esencial es el ecualizador, los controles y eh, aquí para resetearlo. Ya. Acá tiene un manual que es muy sencillo, pues realmente usar un manual para los audífonos no, no es de verdad que sea algo imperativo. Yo siempre recomiendo leer los manuales, pero pues en el caso de los audífonos, pues creo que <risa> no sería algo imperativo que las personas lo tengan que hacer. Eh, bueno bueno amigos, muchas gracias por ver este video, si le ponen el like y se suscriben al canal y bueno, vamos a seguir subiendo eh, contenido diario, bueno, trataré de seguir contenido diario de las cosas de tecnología y los gadgets y todas las cosas que a veces ustedes preguntan o me preguntan o quieren saber, bueno, vamos a ir subiendo contenido día a día. Un abrazo para todos, gracias por apoyar.